supervisar, pero no crean que la policía puede patrullar eh, eh, eh, todos los barrios, todos los días, eh, las 24 horas. No, no, no, no. Hay que poner seguridad. Pongan cámaras de seguridad, pongan alarmas, porque lo único que no es que para meter miedo a los ladrones, sino usted ve quién les robó y lo puede denunciar. Así de simple. Miren, eh, vamos, señor director. Tenemos por ahí eh, el asunto de la solicitud, que hizo el presidente eh, Danilo Medina, eh, el ejecutivo, al Congreso para extender eh, 24 días más el estado de emergencia. Ahí, ahí lo, lo vemos eh, donde eh, el señor presidente de la República dice, eh, eh, ajá, ahí el último párrafo dice, por tal razón... Solicito cordialmente al Honorable Congreso Nacional la autorización para prorrogar el estado de emergencia por 25 días a partir del lunes 18 de este mes de mayo del año en curso para continuar aplicando las medidas de distanciamiento social recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Y, las más y los más calificados expertos alrededor del mundo para enfrentar la pandemia COVID-19. Durante la vigencia de este estado de excepción, continuaré rindiendo informes a la Comisión Bicameral para dar seguimiento al estado de emergencia. Espero, pues, que los honorables legisladores impartan su voto de aprobación a esta solicitud, la cual someto a su consideración, movido exclusivamente para proteger la salud, la vida y el bienestar de los, le faltó ahí, las dominicanas. Ahí está, Dios, Patria Libertad, Danilo Medina, presidente de la República Dominicana. Precisamente, precisamente, eh, este, nuestro departamento de noticias de Telenor hizo un sondeo en las calles de San Francisco de Macorís. Para ver qué piensa la gente, señor director, eh, vamos a ir al video número 6, eh, donde eh, diferentes municipios eh, dieron su opinión en que se está a favor que se reabra la economía o que se continúe el estado de emergencia y el estado y, y la parte de lo que es el toque de queda. Vamos a escuchar eh, qué dicen estos eh, ciudadanos eh, de aquí de la provincia de Duarte en esta encuesta, que en este sondeo que hizo eh, Telenor, a propósito del sondeo ayer hicimos uno que a quién le beneficiaba esta pandemia y la mayoría de personas respondieron que a Gonzalo Castillo recibimos tres llamadas y las tres llamadas dijeron que eh, beneficiaba a Gonzalo Castillo vamos a ver señor director esta encuesta depende como sea si sigue para seguir infectando a la gente que siga así como está Creo que sí, porque estamos desesperados, el pueblo nos haya que hacer, no, no estamos en nada, mira, yo trabajo en lotería y la lotería está cerrada de hace mucho tiempo, yo trabajo en banca y no he producido un centavo más, ya ustedes que saben cómo que está todo, en el suelo, vamos a de la economía. Sí. Bueno, la por y medida en que logremos, tú sabes, armonizar las cosas, eh, creo que sí. Okay.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 Es difícil, pero yo pienso que tiene que mantenerse la cuarentena porque sigue aumentando esto. Sí, sí, sí, porque okay. estamos, estamos demasiado en una crisis muy fuerte ahora mismo. Estamos tratando de Yo soy un hombre que trabaja y viene lo que estoy haciendo ahora mismo en este mismo momento para poder ganar la comida porque está, hay que abrir, hay que abrir, a ver, tú la ves. ¿Qué usted trabajaba antes? Trabajaba seguridad, era, pero imagínese. ¿Y ahora qué está haciendo? Estoy vendiendo ahora mango y chile.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 Bueno, ahí escuchamos a algunos municipios, hay opiniones encontradas, unos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos, a señor director, a cortar con nuestra conexión en Canal América en los Estados Unidos. Nos despedimos de Canal América, pero continuamos aquí en República Dominicana. Gracias a los televidentes de Canal América en los Estados Unidos. Miren, eh, mi opinión sobre el tema de que si se reabro o no, ayer... Eh, presentamos un protocolo que se le envió al presidente a algunos comerciantes sobre de la forma eh, eh, paulatinamente que se puede abrir la economía, cuáles sectores serían los primeros y cuáles serían los últimos que se reabran. Ahora bien, lo que necesitamos saber el por qué el presidente solicita 25 días más. Sabemos del virus, pero sabemos que, y la teoría que nos metieron desde un principio, no solamente aquí, sino la misma Organización Mundial de la Salud, la misma Organización Panamericana de la Salud, es que cuando lleguemos a la famosa curva y comencemos a declinar, las cosas comienzan a normalizarse. Y entonces entramos en una meseta, en una línea recta, eh, y ahí las cosas pueden volver a la normalidad. ¿Qué fue lo que sucedió en China? En China subió un tope de infectados y de muertes, eh, que la famosa curva luego declina, entonces ya en China se está reabriendo la economía. Lo mismo eh, sucedió en Italia. En Estados Unidos la cosa, el, el cuento es diferente. En Estados Unidos ayer se registraron en Estados Unidos 1.900 muertes en el día de ayer en Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos que no ha acatado el 100% las recomendaciones, incluso el asesor, en materia de salud del presidente Donald Trump, está en contra de lo que Donald Trump quiere, reabrir la economía de una forma así. Y, por ejemplo, en el estadio de Nueva York, eh, muchos eh, políticos, entre ellos Adriano Espaillat, que lo entrevistamos la semana pasada, el mismo Idanis Rodríguez, eh, el concejal, Adriano Espaillat es congresista, Idanis Rodríguez, concejal de la ciudad de Nueva York, Dicen que todavía Nueva York no está preparado para abrir los negocios porque se siguen muriendo las personas y siguen personas infectadas. Imagínense ustedes aquí en República Dominicana. Nosotros todavía no tenemos ni siquiera la realidad de cuántas personas infectadas hay, que eso es un dato primordial para saber cuando lleguemos a la fuñía curva. Aquí lo que se están haciendo por día, por día, que uno sepa, que uno sepa, unas 3 mil y pico de pruebas, PCR. Y lo, lo más recomendable, mínimo, mínimo, es de 8 a 10 mil pruebas diarias, o, o, o perdón, de 8 a 10 mil pruebas por un millón de habitantes. O sea, aquí habemos, vamos a hacer un cálculo, que no me pase como Gonzalo, voy a usar la calculadora. Si habemos 10 millones, son 10, estamos hablando de 8 mil por 10. Aquí hay que hacer 80 mil pruebas mínimo para tener una idea de cuántas personas positivas con COVID hay. Entonces, después que usted tenga a las personas identificadas, aquella que tiene que aislarla, aislada, la que necesita ir a un hospital, llevarla, las que necesitan tratamiento, facilitárselo. Entonces es que nosotros podemos ver la luz allá en el fondo. O sea, la gente no sé por qué no entiende esa parte. Yo estoy desesperado, igual que muchos, a, la, a que la economía se reactive. Pásale a cobrar. Yo tengo dos meses, igual que muchos, sacando de, del bolsillo ya los ahorritos, lo que había, se fue. Entonces estamos esperando para poder eh, cobrar, pero eh, a quien yo le vaya a cobrar, la empresa que yo le vaya, le vaya a cobrar publicidad, que también tenga eh, venta de sus productos o servicios para que pueda pagarme. Todos estamos a una, pero hay que ser realistas. Yo prefiero, yo prefiero comer arroz con huevo y no que se me enferme un hijo, mi mujer, un tío, un hermano, un primo, usted que me está viendo, y se muera. Entonces tenemos que tener un poquito de ¿verdad? de paciencia. Tenemos que tener un poquito de paciencia porque eh, eh, eh, esa situación de reabrir la economía no es tan fácil. No es tan fácil. Es una situación difícil. Entonces todo el mundo quiere buscar la, la, la forma más cómoda, pero es una situación difícil Vamos a ver qué dicen el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara Alta de Senadores A ver, eh, la otra vez sería el tercer, el periodo de, de extensión que, que pide el presidente El último pidió los mismos 25 días, el Congreso le autorizó eh, 17 Vamos a ver ahora eh, cuánto le autoriza Ahora lo que, lo que sí yo no estoy de acuerdo es que diga, que hablen porque está bien que pida si se necesita bien, pero para qué, qué se está haciendo, qué resultado estamos teniendo. Tenemos una llamadita, buenas. Mi amor, yo quiero darte una denuncia, que ellos están dando tanta comida y tanta comida y para, para acá no dado ni siquiera la primera funda. ¿En qué nos habla y de dónde? Le habla Minerva, Minerva. ¿De dónde Minerva? De aquí, de Camino al Medio. Camino al Medio, mire Minerva, eh... ¿Hay junta de vecinos por donde usted vive o hay una iglesia que haga un párroco? No. Ah, usted ve, eso es un poquito difícil porque las ayudas, casi todas las organizaciones, incluyendo el mismo gobierno, la está haciendo a través de junta de vecinos y de un párroco para que identifique las familias. Pero si usted se va con un grupo de personas y va y la solicitan, por ejemplo, ahí está eh, Fuerzas Vivas, que está en la salida de Santo Domingo, en, en, en, en The Cliff, el Colmadón y usted va, pero vaya un grupo porque una persona no puede ir una o un párroco de iglesia o el padre Moncho o la junta de vecinos entonces solicitan un grupo tantas ayudas y, la, y, la, y se la van a dar porque Fuerza Viva está haciendo un trabajo excelente hay todos los políticos están dando ayuda los que quieran ir a camino del medio que vayan y supervisen esa zona para que le den su comidita porque hay sí. muchísimos, muchísimos políticos que están dando la, están dando ayuda doña, eso sí vamos a hacer llamado para que vayan a camino al medio y le hacemos un llamado, atención los políticos que, que ya están en campaña abierta los políticos están en campaña abierta que eso es otra cosa que no hablan todos que no, hagan, no, no, todos están en campaña abierta ¿quién? sí, no, mira, eh, ahí está Milka, ahí está Mildred ahí está Luis Ernesto, ahí está... Eh, Jason eh, de Jesús están eh, entregando están entregando ayuda, bueno